Buscar inversiones es invertir en educación. Mm. Buscar inversiones. Dale, ¿qué pasa? Lo sentimos, nadie es. ¡Ay, no, no llego a leer! ¿Le volar semáforo o pedir préstamo? Mm. No, pedir préstamo. Uh. No. No. Mamá, me hiciste perder. ¿Cómo perder? ¿No te fuiste a anotar? Mm, iba a ir, pero colgué. ¿Pero qué colgué? Por favor, Horacio, mañana es el día del ritual, tendrías que estar anotado. Mamá, todo esto está pasando muy rápido, solo tengo 43 años. Ah, oh, Horacio, yo te juro que te mato. ¿Por qué no ¿Eh? haces esto, Horacio? No inventate algo, por favor, no te soluciona lo Dios. Eh... Eh, eh... Otra vez colgué con el ritual ¿Me puedo esconder en tu casa? Horacio, oh, este año no ¿Vos no te enterás las cosas que están pasando? Este año se me repasó mm, Por favor ¿Vos no te acordás lo bien que pasamos el año pasado? Cuando me quedé escondido acá Yo no te puedo dar lugar en mi casa de nuevo Este año la cosa es distinta Jorge, venite para adentro, dale Que sigue la novela bueno, Horacio, te voy dejando, ¿sabes? Que tengo cosas que hacer en casa. ¿Por qué no vas y te fijas a ver si te pueden anotar? Y si no, no sé, vos solo te vas a poder arreglar. Está bien, ya me vas a pedir algo, ¿eh? Al final ya no puedo confiar en nadie. Ni mamá, ni mi mejor amigo. ¡Ay! este gordo otra vez? Uy, pato, perdóname. Me la diste en la cabeza, gordo. Tené más cuidado. te dije. No te pongas así. No sabía que los patos volaban. ¿eh? No soy un pato. Me dicen pato porque mi nombre es Patricio. ¿Qué onda? ¿Otra vez faltaste al ritual? Sí, colgué de nuevo. No, gordo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Fui a lo de mi mejor amigo y... No me quiso ayudar, así que no sé, seguro que me quede por acá y acampe. Después cuando terminen con la ceremonia de este año, vuelvo a mi casa, eh, como todos los años No, este año es distinto, ¿no te enteraste? No Gracias a vos sos muy boludo Sí, ya sé, mucho me lo dijeron Cambiaron la ley, ¿en serio no te enteraste? No Si no es este el ritual, ¿no lo vas a poder hacer más? Vos ya tenés más de 40, ¿no? Sí Uh, estás al no gordo Y con las cosas como están, lo único que puedes hacer es rajar Si no, te van a atrapar Uh, vos decís, pato, si yo no hice nada malo. Ante los ojos de esta sociedad sí, gordo, cometiste el peor de los crímenes. Ahora sos un desertor, y más con esto del nuevo patriarca. ¿En serio no te enteraste nada del cambio de patriarca? Sí, sí, algo escuché. Y bueno, vas a tener que venir conmigo entonces, yo estoy emprendiendo mi éxodo. ¿Cómo que tu éxodo, pato? Sí, me voy, dejo este pueblo. Más allá del desierto y la montaña, hay una sociedad sin nombre, sin rituales. Ah, los guachis. ¡Sin nombre, te dije! ¿Y hay videojuegos allá? Allá la vida es un videojuego Horacio Uh, ¿y hay que cruzar el desierto decís? Sí, el camino es largo pero no es arduo Sí, para vos es más fácil porque sos un pato mm. Pero para los mamíferos como yo es más difícil Entiendo que para vos todo sea más difícil, sos un poco... Genial? notado Uh, creí que ibas a decir genial Bueno, tenemos que salir cuanto antes Horacio Cuando caiga el sol van a salir a buscarte Van a ir a tu casa y no te van a encontrar no, Pato, no podemos esperar un poco. Estoy re cansado. No, gracias, no estás entendiendo nada. Bueno, voy a arrancar. Si querés venir, seguime. Estoy dispuesto a dejar que me acompañes, pero apúrate. Uh, gracias. Mm. Gordo, ¿vas a venir o no? Decidite, ¿eh? Porque si no te dejo acá. Ay, me re dolió. ¿Cómo hiciste eso? Así, ah, mirá. Oh, que hay piedras ahí, en el agua. Listo, que te agarren los guardias. No, vamos, vamos, vamos, por favor. Ahí, dale, vamos. Sí, sí, el nuestro lo probé, pero... ¿Pero qué? No me gustó mucho. Vos sabés que yo soy más del cambio Nah, gordo, ¿seguís jugando a eso? Sí, hay que darle tiempo, después del segundo semestre se pone mejor Viejísimo ese juego, gordo La otra vez estuve jugando como por 30 horas Ya había llegado re lejos, había conseguido la reelección, todo Y mi mamá me hizo perder Sos inútil, Horacio, ¿eh? Tenés 42 años, le seguís echando la culpa a tu vieja y... Tengo 43, pato, es que nunca me prestás atención Es lo mismo, gordo Hace un año estabas igual que ahora Hace dos años estabas igual Hace 20 años estabas igual ¿Y ahora porque cambiaron la ley pero si no seguirías así 30 años más? Y bueno, Pato, yo qué sé de leyes. Yo soy más de los videojuegos. La sociedad nunca descubrió mi talento. ¿Vos conoces a alguien más que haya conseguido la reelección en el Cambiemos? Me la pasé haciendo promesas y publicidad. ¡Ja! <risa> Cómo me gusta ese juego. ¿Pero de qué talento me hablas, gordo? Si te pasaste los últimos 30 años sentado ahí en el sillón de tu vieja jugando videojuegos y comiendo aceitunas Uh, aceituna. Ya me dio hambre, Pato. La verdad es que cansado, gordo. Igual sí. Yo justo te iba a decir: ¿Por qué no vas a agarrar alguna fruta de aquellos árboles? En unos kilómetros más, el camino se pone medio árido, así que es mejor tener provisión. Uh, me haces hacer todo el trabajo a mí, pato. ¿Por qué no volvemos lo de mi mamá y le robamos comida? Y de paso mejor cambiele. Basta, gracio. Empezás un cambiemos ahora y no salís en 30 años más. Además, ya no podés volver. Llegás a poner un pie en el pueblo y terminás preso. Vos sos un fugitivo ahora. No, si yo me escondo, revivido. Dale, anda para allá y agarrate alguna fruta. No seas vago, dale. Tiene sí, gordo nomás, eh. Agarra bastante que después ya viene el desierto. Ya te acá. Uy, no sabía que podías hacer eso. Son muchas las cosas que no sabes de mí, Horacio. Ahora anda y haz lo que te digo. Uh. Viné durante siete días y no encontré ningún rastro de comida. Y mira, Ramón ha muerto. Lo sé, hermana. Y lo mismo sucederá con nosotras. ¡Ah! ¡Ay, qué fuerte ruido! Eh, eh, eh me salvamos! ¡Me salvamos! ¡Me salvamos! ¡Mira, un durazno! ¡He sido la reina que ¿No crees que ya has recolectado suficientes frutos? Eh, no, la verdad ni idea, me mataste con esa pregunta. Ah, ¿no te gustaría meditar un poco al respecto? No, la verdad que no. Tu respuesta es muy pobre y la verdad que no me deja nada satisfecho. Mm, bueno. Ay, estás matándome. Uy, no, ¿te dolió? Por supuesto. Ah, caso, Los no Dolor. No, sí, son jodones. Agarrados más, ya no, igual, ¿eh? no los lleves, no los toques, son mis hijos ¿De verdad te duele? No, eh, digo, sí Oh, uh, bueno, entonces me voy a agarrar de la planta aquella Ah, ¿sí? ¿De cuál? De aquella, mira, Yo agarré algunos frutos de la, aquella Dale, déjate de joder, agarrá un parma y vamos Ah, ¿sí? ¿Vas a agarrar más frutos de esos sino de los míos? ¿Pero no dijiste que te dolía? No, en ningún momento dije eso Ah, bueno, entendí mal Sí, adelante, agarra. Pero alto, escoge solo uno entre estos dos Porque uno está enraizado a mi corazón Y si lo cortas, moriré El otro no esconde ningún secreto Solo es el fruto más rico de la existencia Tienes cinco segundos, adelante Escoge, estoy seguro de que perderás No, no quiero agarrar ninguno entonces Mira si me equivoco y te, te morí Dale gordo, dos y vamos, te estás jodiendo Sí, ahora tienes que elegir <ríe> Ahora tenia que jugar Me <ríe> muero no. cargando no me pasó nada venga lo que te está cargando agarra ese último qué preferís? qué falta que sobre ahora oh, oh, oh. ¿Eh? ahora sí me mataste oh no disculpame. no tenías yo suficiente Disculpame, pero el pato me dijo dices que el pato te dijo no soy un pato sí él me dijo me dijo que el camino es muy largo ah sí ¿Cuán largo. No sé, largo. No hay caminos largos, Horacio. Solo hay piernas pequeñas. Eh, hey, sí, ya no, ya sé, pero mira, ya tengo piernas largas. Dale, Horacio, vamos a ver. ¿Por qué me has hecho tanto daño, Horacio? No sé. Nadie hace el mal conscientemente, Horacio. Sin embargo, me gustaría ahondar un poco más en tus razones. No sé, no sé, vos me dijiste que elija una ¿Ahora encima te atreves a echarme la culpa? Se acabó, tendrás tu merecido Puesto que has tomado más de lo que debes Bajo orden de este pato delincuente ¡Que no soy un pato! Te condeno, desgraciado, a pudrirte lentamente No, no me digas así ¡Ah, ah, ah! eh nada sucede Horacio <SILENCIO> Horacio Ponete el gorro, tenemos que seguir. ¿Pero no viste lo que pasó, Pato? Lo maté, y me tiró esa maldición rara. ¿Y si lo mataste cómo te puedo seguir hablando? Capaz que esa es su naturaleza, qué sé yo. No me puse a cuestionar su lógica. Pues deberías. Ese era un sauce traelador, y tu camino va a estar lleno de personajes como ese. ¿Entonces no es verdad que lo maté? Imagínate un ser que vive alejado de todas las demás criaturas, clavado en el mismo suelo en el que nació. Incapaz de darse vuelta siquiera a espiar qué es lo que camina por su espalda. Sus únicos movimientos nos dicta el viento. Wow. Imagínate cómo se ponen esas criaturas, Horacio, cuando tienen la posibilidad de hablar con alguien. Si no hubiese estado yo acompañándote, probablemente el árbol te hubiese atrapado. Como decimos nosotros, te enganchado. Te hubiese quedado junto a él escuchando lo que tuviese para decirte. Comiendo de sus fruto, cubriéndote con sus hojas cuando llueve. Hasta hacerte viejo. O más probable aún, hasta que la abuela real te atrape por haber desertado el ritual Ah, oh, entonces no era de verdad la maldición que me hizo Porque yo ya me siento medio raro Horacio, tuviste tu primer encuentro con un árbol de esta naturaleza y lo superaste dentro de todo bien La primera vez que yo me encontré con uno así, me terminó convenciendo de que si no pasaba todos los días Se iba a morir deshidratado. ¿En serio? ¿Y qué hiciste? Lo regué Durante 13 meses fui todos los días a llevarle agua Caminaba 9 kilómetros de día y 9 kilómetros de vuelta ¿Y por qué no volabas? En esa época todavía no volaba oh. La cuestión es que después de 13 meses me di cuenta de lo que estaba pasando Me había dejado enredar por sus palabras Uy, ¿qué hiciste? Nada Respiré profundo, dime de vuelta y... Me fui de ahí Así es como el actor en la vida, gracias Y ahora... ¿Qué te parece si seguimos con otro viaje? Sí, pero. ¿Qué, Horacio? ¿Qué? No me pudo comer una frutita antes, que al final no comí nada y sigo ganando. <ríe> Horacio, sí, come, dale.